Me gustó pero... pero. Salió de noche, se puso tacones altos Se montó en el coche en busca de algún antro Tú me llamas más a cada rato Y al bobo de tu novio se le terminó el contrato Ella no tiene precio, su culo no está en venta Harta de los necios, eso a mí me cuenta Cuando se siente mal, viene a mi puerta Yo Estoy bendecido con su combi completa Viene a buscarme, quiere que la parte dos Viene con tus amigas, vamos directo el club La noche apenas comienza y tú a llamar me tiene loco de pieza a cabeza Dice que le gustó pero le gusta mi voz Explotamos el party Mi canción sonó Se puso coqueta desde que está soltera Ya no busca a alguien que la quiera Viene a buscarme quiere que la parten dos Viene con sus amigas Vamos directo al club La noche apenas se empieza Tu mi nena ya me tiene loco de pies a cabeza Dice que le gustó pero le gusta mi voz Explotamos el party Mi canción sonó Se puso coqueta Sé que está soltera Ya no busca a alguien que la quiera Alguien que la quiera pero ella no me neanea Sabe que yo tiro tiro y tú lo bateas sea. Apenas ha sentido y ya tengo double cop. Ganamos la champion si me mantengo bicampeón Bicampeón soy el que tiene todos todo los argumentos A mí sabes que yo tiro y no tiro los textos Ese bobo no tiene ni la mitad de lo que tengo Si le doy una clase te conquista en yeah. un momento En un momento yo no te miento Cada que canto yo voy en no me. El flow y el procedimiento, los clavo de de un tiro en concreto. Si te reto, siempre la meto. Cuando te veo, nena, me entremezco tiene un poco de maíz, nuestro cada que nos vemos siempre del ancestro. Viene a buscarme, quiere que la aparta en dos. Viene con tus amigas, vamos directa esta club. La noche apenas comienza. Y tu nena ya me tiene loco de pieza a cabeza. Dice que le gustó, pero le gusta mi voz. Explotamos el party, mi canción sonó. Se puso coqueta desde que está soltera. Ya no busca a alguien que la quiera a Apenas llegué y empieza la par y Nos ponemos al paje Vámonos de safari Ya no paro más ni un poco Es su culpa porque sabe que ya me tiene loco No puedo parar, estás caliente Que me quema, más lo normal No puedo ni hablar Pero es algo que me da tranquilidad Y cuando empieza a pelar. No paro de suspirar Sabe que si llama yo le caigo No importa su novio, ya no le fallo te valora, no te da calor. Vez que con él solo pasas terror. Se fastidió, por culpa de los estúpidos. Lo que menos esperas es el fechado por Cupido de tolerancia, ya no tiene cupón. Se cansó y guardó su Corán en algún cajón. Viene a buscarme quiere que la parte en dos. Viene con sus amigas vamos directo al club. La noche apenas se empieza tu nena ya me entiendo. De a cabeza. Dice que le gustó, pero le gusta mi post Explotamos el party y mi canción sonó. Se puso coqueta desde que está soltera. Ya no busca a alguien que la quiera. Da, da, da, no se chupe. Yeah. garden, tú sabes más. Hey. Nene, el instrumental.